¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día y que estén muy contentos el día de hoy. Oigan, el día de hoy les traigo una recopilación de cinco videos diferentes paranormales que me he encontrado por internet. Y como les he dicho en otras ocasiones, yo tengo la responsabilidad de enseñarles cada cosa rara que me encuentro en internet, así que el día de hoy se los voy a traer. Todos son eh, diferentes y bueno, como ya lo hemos hecho en otro video, yo les pongo el video y les doy un poco de contexto de lo que está pasando y más o menos hacia dónde tienen que ver, porque muchos de ellos, eh, la primera vez que yo los vi fue así de que a ver a dónde tengo que ver, porque yo soy muy distraída y no muy observadora, pero ya después que le pongo atención, ahora sí ya me doy cuenta. Pero bueno, entonces el día de hoy les traigo cinco diferentes y recuerden que si en redes sociales, no importa qué red social, ven algún video raro de lo que sea, o sea, de misterio, de paranormal, de todos los temas que tocamos en este canal, me pueden etiquetar en mis redes sociales que están apareciendo aquí, ya sea si lo ven en TikTok, en Instagram, en Facebook o en Twitter, ahí me pueden etiquetar para yo ir a ver y... Pues de ahí puedo sacar eh, más temas y demás. Igual si ven cuentas y cosas así raras. Ya saben que a mí me encanta todo lo raro. Así que me pueden etiquetar para yo ir a ver. Y bueno, entonces este es el video que les traigo el día de hoy. No se olviden checar videos anteriores. Y bueno, entonces nada más... Pues suscríbanse si les gusta este canal para que se vuelva su canal paranormal favorito. Y aquí subimos como cuatro veces a la semana. Entonces, pues por aquí yo los espero, fantasmitas. Entonces vamos a empezar de una vez. Ahí anda Choc. Ahora lo tengo como siempre así. Por si ven alguna cosa, pues ahí me dicen. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si sí, comenzamos de una vez con el primero? Ok, el primero es de un usuario llamado Juan. Este video fue subido a TikTok y él nos muestra... Eh, donde él está trabajando Y las cosas que le han estado pasando aquí Estos videos llegaron a un par de millones de reproducciones Y yo creo que todas las personas que trabajan en el turno nocturno Si ustedes trabajan en turnos nocturnos Confirmen si les ha pasado algo raro Como lo que van a ver el día de hoy que le pasó a Juan Así que adelante con los videos de Juan Quiero que chequen algo en esa tarima de ahí Eso ni de este lado ni para acá vean nada. el almacén vacío esta su madre ¿Qué onda ando aquí comando unas tarimas en el monta. y desde hace rato siento como que algo se asoma de allá atrás a ver si lo, si lo alcanzo a grabar Mira, mira, mira, mira. Ah, la Que dentro estoy yo solo. No saben cuántas historias he escuchado de conocidos míos que trabajan en turnos nocturnos eh, que les pasan este tipo de cosas. O sea, no a muchos les gusta este turno. Eh, si fuera nada más por la experiencia, yo creo que a mí sí me gustaría como para ver qué pasa, sobre todo como en escuelas o cosas así. Pero bueno, díganme en los comentarios. Ahora, este segundo video no está en nuestro idioma y el contexto lo tuve que buscar en otra cuenta, pero eh, básicamente está... Chica llamada Diana o Diana estaba buscando a su gato, era como la una de la mañana aproximadamente, y estaba buscando a su gato en el patio. Y hay algo al fondo. Ahora, bueno, primero véanlo y después les digo más o menos qué es, así que adelante. <risa> Se supone que es como un vampiro, más o menos, de la cultura de allá. Entonces, obviamente, le dio como cuscús, decimos aquí, le dio cosa, ver eso, y por eso se fue. El gato se ve, bueno, su gato, el que se ve que está ahí, como en la orilla de antes de que ya empiece la calle, se ve bastante tranquilo, pero yo quiero pensar que es más o menos como si te encuentras a la llorona a esas horas mientras estás buscando tu gato, no sé qué tan calmado los animales puedan estar enfrente de algún espíritu o ente o criatura, así... Porque a veces se comportan diferente. Pero bueno, si no salen corriendo como la primera, para mí es una señal pues que no estoy tan en peligro. Pero aún así pues saldría corriendo. Ahora, vámonos con el número 3. Esta es de otra usuaria llamada Morg. Y aquí hay una cosa. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo he subido ya varios videos sobre los montes Apalaches o... Apalacha eh, y ahí pasan muchas cosas, hay muchas criaturas, muchos avistamientos de criaturas, he hecho muchos videos cortos sobre este tema aquí en youtube creo que solamente he hecho uno o dos más o menos pero bueno los montes apalaches de verdad se concentra mucha energía sobre criaturas raras porque tienen mucho pedazo de bosque y ese bosque, esos montes recorren varios estados de Estados Unidos entonces pasan un montón de cosas, hay muchas leyendas y aparte también dicen sobre las reglas que tienen ahí en los montes apalaches de que si escuchas llorar un bebé no, no escuchaste, ya que es de noche ya no te acerques ni a puertas ni a ventanas, si ves los árboles moviendo, no lo no, no, viste, cosas así. El caso es que vamos a ver el video y tienen que ver sobre la esquina, pero yo se los voy a poner. Así que vamos ya. <tose> oh my these dolls, really quick. How about Phil? Oh my god, okay. Look we'll at these. And they were just in that closet. I have no memory of these at all. Look we'll at this one. I'm <tose> scary. Básicamente lo que dice esta chica es que vive en Apalache y que ella estaba sola. Pero si se pudieron dar cuenta, se ve que está su esposo ahí, pero no es su esposo. Entonces, ¿qué es? Es aquí donde entran los skinwalkers. Este tipo de cosas, como de fingir ser otra persona... Es muy de los skinwalkers y los skinwalkers también. Hay muchos en los montes Apalaches. Los skinwalkers son parecidos a lo que nosotros conocemos como nahuales, pero sí son diferentes. Eh, por ejemplo, los skinwalkers pueden hacer tu voz la de, O sea, así como que hacerse pasar por tu mascota Y por personas en tu casa para que tú los dejes pasar Y pues te atacan Porque son como muy agresivos Por eso la gente les tiene miedo Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Este es otro video cortito Que vemos sobre una aparente posesión Que hubo en medio de la calle Ya que se puede ver como la persona Aparentemente se cae Pero si vemos de cerca podemos notar Que algo le jala los pies Pero adelante con el video y como pudieron ver al final pues el hombre se va corriendo asustado porque pues algo le pasó este caso se me hace parecido a uno que ya hemos visto de una niña que se ve que viene corriendo hacia la cámara de donde la están grabando y se ve como de aquí como que del estómago la empujan y se cae para atrás así pues sin ninguna explicación pues no hay nada, entonces pues bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Y bueno, este es el video número 5 que les traigo y me lo han pedido mucho. Ya ven que yo hablé sobre la leyenda de Serbia, de la mujer que baila, ¿no? Entonces últimamente se hizo viral unos videos de una chica que supuestamente la captó aquí en México y les voy a enseñar los videos. Story time de cómo vi a la supuesta bazara. O sea... Bueno, esa vieja. Como pueden ver, aquí en la pantalla les dejo la hora exacta a la que yo grabé el video. Yo no me podía dormir. Estaba haciendo un calor de la... Yo tenía demasiados cólicos. Estaba muy inquieta. Entonces prendí el ventilador. No me sentí cómoda. Seguía sintiendo muchísimo calor. Mi perro en ese momento empezó a ladrar mucho. La verdad es que ella siempre ladra cuando escucha ruidoso así, pero ladraba y como que lloraba al mismo tiempo, entonces abro la cortina y me siento en la orilla de mi cama y me acuesto, me recliné y empecé a ver tiktoks, entonces no sé cómo veo que pasa una, como una, sentí la silueta y en eso volteo y veo que ella literalmente estaba pues ahí parada, entonces le empecé a hacer zoom con el celular, la grabo y veo que empieza a bailar. Y no sé si sintió que la estaba grabando, porque les digo que de la calle hacia mi casa no se ve, está un poco oscura la ventana Y justo cuando voltea, me paré rapidísimo, cerré las ventanas, este, la cortina, todo Mi perra ya no estaba ladrando, solo como que no sé cómo explicarles el sonido que estaba haciendo, como algo así y, es, y, este, y en eso Estaba despertando mi novio Para que se parara y prendiera la luz Pero bueno, él estaba en el quinto sueño No sé si algo tenía que ver, pero no despertaba Entonces ya después cuando lo desperté No me creía, me decía que era una broma Y este, ya pues le enseñé el video Y le dije, ve, o sea En la casa de enfrente había luz Y no se le veía la cara, o sea Muchos me están diciendo que es peluca Que trae como algo, yo la verdad No le vi para nada el rostro Y esperemos que ya no pase por aquí y pues bueno, a todo esto esperemos que esa anciana ya no se manifieste por aquí. Y si era una broma, pues que se quede ahí que era en broma. Así que les mando un saludo a mi amiga la anciana. Aquí yo no voy a opinar nada, yo se los dejo a su consideración. Eh, ahí me dicen en los comentarios ustedes qué opinan. Y pues bueno, entonces estos han sido los cinco videos que les traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Eh, encuentro muchos videos así... De repente se los publico también por historias en Instagram, unos bien raros, de verdad que si fueran sueños, uh, yo no sé si me asustaría, me daría risa, pero de verdad están muy raros. Pero bueno, entonces varios videos se los subo por diferentes redes sociales. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Y recuerden checar videitos anteriores, les mando muchos besos.